hola hello konnichiwa soy keito homa bienvenido a mi canal hoy vamos a subir vamos a conocer Celo el café Ta tan tan tan Bienvenido, ¡Gracias! yo, le Uy, dice así, tiene su nombre científico. Ay, verdad, pero yo no sabía, porque siempre pastillaste también los pensé. Claro, te ves en la cabeza, pero no agarres mucho, a una o dos hojitas, dependiendo de la persona. ¿Sí? Y se te alivia el dolor de cabeza. Usted ah, en la cabeza... Es como si enfatanemos. Y no ahora, como, mira, aquí, guíale. Yo sí, ¿no? soy sí de Yaracuy, sí. que fuiste para Yaracuy. Ah, no. Que mi nieto me dijo, mira, sí, sí, sí. Usted es de Yaracuy, Sí. Bienvenido Gracias, gracias. Que yo no con la o sea, me vine a estudiar y conocí a mi esposa. Ah, y dice en que, la que, universidad. que universidad Carabobo. Sí, la conocí ahí y después, bueno. Ah, todo. Eso es, después ahí. todo, después todo. Sí, exacto, sí. exacto. Esto que ah, no. El clima, el agua, ah, el, el oxígeno. Sí, sí. todavía muchas ciudades pero aquí es porque y esto lo hicimos nosotros ¿verdad? cerradito en la casa sí. ah sí y ahí después conoce bueno, tranquilo gracias. para que ganen tiempo ahí. oh gracias doctora aquí doctora doctora doctor doctor doctora ¿por <risa> qué es eso? Toronjil, ¿Toronjil? O, o sea bueno, toronjil o poleo bueno depende de cómo le llaman el lugar oh. y este es Malojillo, este esto se hierve y con tecito oh ese para qué ¿Ese para... Puedes descansar, para dormirte, ¿Agua, ¿Bueno? agua caliente Ah, es muy sí? rico De todas formas, para que lo... No... Sí, sí? sí, sí, sí, por la... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, déjame, digo, Ah, o sea... Es como qué? Aromática, medicina Ah, sí Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Ah, primo, primo, ¿usted sabe de sí, eso? Sí, sí, enseño todo Ah, bueno, sí Sí, ¿verdad? Ahora empezamos allá, allá arriba Sí, lo puedes poner así para que se vea. Sí, de ¿Sí? sí, verdad. Ya, Vamos arriba. Cerro Cerro Café. ¿Por qué sí, dice cerro. cerro Café? Es ¿El café allá mucho café? No, no, eh, exacto. Mucha gente pregunta eso. Eso más que todo fue utilizado para sembrar los pinos como un producto de madera hace muchos años. Ah, por eso. O sea, sí, pero es una cordillera y, y de ahí vienen todas las venas de agua que hay, hay oh, ciertos okay. subterráneo donde sacan agua para tomar. Ah, tomar agua, agua, muy agua natural. entonces. Sí, <risa> el oxígeno es <risa> muy bonito es sabroso. Claro. Y de aquel lado, cuando llegues arriba, te vas a dar cuenta de aquel lado que queda otro. Ah, también, y también. Ay, ay, pero, eh, arriba. primos, primos, primos, todo, vamos. Gracias, doctora. Gracias. Tía. Mira, pero tía, yo no sabía que tía, tía, no. Sí. Yo estaba en esa prima. Esa mía, bueno, prima también. Yo tengo 24.90. No me ¿Me imagino ah, Bueno, ese de aquí también, pero entonces, wow. Ah, yo entonces, wow. Sí, tiene un estimado de 1360 metros sobre el nivel del mar, pero man, poco man. a poco vamos a ir. Sube ah, baja, sí. sube, baja y van varios puntos de parada. Ah, normalmente. Ah. Gracias guías. Mira vamos arriba. Entonces, pulso de la mano ah. energía. ¿Es como una una lanchito de sí. privada. Buen día cómo está? Del Buenos días. Bo bonito ah ¿eh? muy bonito. Oh. Oh, wow, ¿verdad? Wow, aquí. Sí todo. Aquí diario o sea en la mañana gente está haciendo ejercicio no me imagino. Oh. Sí, aquí, entonces, aquí es entonces entrada deportista, o sea, inclinada Sí, es porque es bastante ah, inclinada ah, Es mi, como para cortar camino, nosotros nos vamos a comer un buen pedazo por este lado Pero vamos ah, a llegar bien Ah, ah bien. está bien Primo, Entonces, ¿sí? todo es centro de más jóvenes, principal Tú me dijiste, allá es más sí. carro aquí, aquí Vehicular, hay una que también es por un, caminaría ah, Que es más suave y menos pegajosa este. ah, Y esto que está aquí Hay que hacer, nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Sí. Activo, sí. Activo, ¿tá? Activo, ¿tá? activo, activo La pampa la pampara <laughs> Sí, La vamos, vamos. para oh, no, como dominicano. Ah, pero, en serio, de verdad, gente, está haciendo? Oh, no, está oh, aquí, Ah, a ti, perdón Vecinos, permiso Ah, sí oh, okay. Buenos días, oh, Aquí. Se llena full Ah, sí Y aquí viene a jugar, a hacer deporte, ejercicio, a compartir, uh -huh. hacer picnic ¿verdad? Es, es bastante idóneo para hacer alguna actividad al aire libre. ¿verdad? Ok, Parque Mango. Bueno, por acá vamos a ingresar, oh, para empezar, oh, la vamos a empezar la ah. cita. <risa> vamos a empezar. Vamos a empezar. Parque Mango, empezamos. Ah, ah, ahí está, video, pues, está lloviendo, está bastante verde, Me imagino. Bonito, toda la vista que sí, tiene. la verdad, increíble aquí. Qué bonito. Oh. entran también. Ah, ok. Ah, por un perotero. Propestos, ¿no? ¿Aquí? Sí. Este Los ¿Vale? ah. <risa> ah, propectos. Propecto. Ah, sí. Fino, fino. Aquí. Entrada. Ah, sí, vamos. Ve la diferencia, papá. La... Ajá. Activo, activo. Ah, la pampa para prendida. la pámpara, hay que activa. Pámpara prendida. Tienes que tener cuidado con unas hojas. Sí. Entonces cero café pero pinos, la mayoría pinos. Wow, pero bonito. Puedo, puedo disfrutar ahora mismo, verdad? Después, sí. ay concha! vamos a subir algo. Entonces sí, sí vamos a disfrutar ahora mismo. Ah, ah. En moto también todo, Motu... bueno. ¿Motorado? ¿Monteña de algo? Sí, sí. oh. ¿Deportista? Sí, así ¿Sentado? ¡Verdad! Oh, oh, mira! Frío, se fue corriendo! <ríe> de también! ¡Era activo, activo! <ríe> ¡Se fue! ¡Se fue corriendo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá! allá ¡Más tarde. Oh, ¿eh? Buen ejercicio, no eso. Mira. ¡Vamos, a ver. ¡La pampara! ¡Apréndelo, apréndelo! prenderlo, no va a Buen ejercicio, pero inclinado. un momentito. Sí, sí. Ay. ¿Quién es más joven que él? Él. Ay, ya está bien, entonces. Está bien. Edad es puro mental, hay que disfrutar. Gozamos y recargar energía de madre naturaleza. Así. Inclinado, primo sabe la vista ah, pegacito de Nagua agua, ¿verdad? Eso parte de Nagua de la Universidad, parte de Nagua Campo Universidad, ah, sí, verdad, primo, vamos, primo, vamos, Vámonos a la pampara, camina como flujo, es de arida. Ahorita, buen ejercicio, no no. Corazón, corazón, pam pam pam pam. Saliendo de boca. Sí, bueno. ah, ah, ah. Mucha energía. Pero loca. sí, verdad, por increíble eso. Muy buen ejercicio eso, fuimos sí. también. Poco a poco. Poco a poco, poco a poco, pero casi mitad dice. Guía, tía dice. Así. Ah. Ah. Ah. Ah. Mira así. Ah. Vamos ahora ya. Ah, oh, sí. ¿Hay Moto, sí. ve la bicicleta también bien, ah, ¿eh? Vamos arriba. Así. Ah, Moto cruz también. Pero allá yo creo que amarillo. Ellos tienen que ir para allá. Oh. Ah, es que allá pasa. Ese ejercicio también no. Sí. Ay, niña te. Ay, ay, ay. ay. ay, ay. ay, ay. ay, ay. Ah. Esa es cartera. Sí. cartera. llegando poco a poco. Ah, pero bonito. Y allá, disculpa, ¿allá es que ese pueblo o Es la parte del municipio de Guanagua. Municipio ah, de Guanagua. Sí. Um, cuando hacemos la vuelta vamos a ver mejor. Ok, okay vamos me va. ya una sí, sí, ahora sí. antes mejor vista ya. Ah, mejor vista ya, pero primo, puedo ir. Claro. ¿Cuántas sí. horas? Tres, cuatro. Bueno. Ah, sí, es verdad. Ay, no sé sí. no para <risa> Caminar sin parar. Sin parar, exactamente. Y un Ay, chavo. Si ¿Sí respira. Mira como se trajo toda la lluvia. Ah, sí. hace o lluvia sí, sí, sí, todo un río La verdad. Rollo, ah, ¿verdad? Sí, ese estaba río, sí, verdad. Estaba sí, o sea, la lluvia fue es muy fuerte. Estrella, ah, la Casa Páez. La plazola. De... Sí, todo eso está conjugado en el centro de Valencia. Ajá. Y hacia la... Ah, bonito. ¿Verdad? Yo monté allá y casupo está allá, allá. ¿Verdad? Miraba otro lado y me han de este lado en agua. Entonces, de verdad, aquí conectando. Se camina, camina, conecta Bueno, Se fuimos tan rápido ahorita. Furimos rápido. Sí, no, no, activa, activa. Ah, pero aquí. Oh, en el mirador si sí, puedes visualizar un poco más. Funimos oh, oh, oh, oh. um. a lo activo. Más rápido que nosotros y eso es recargando energía. Mira, eso bien. es. Mira, recargando. Oh, mira, mira, mira, mira, mira. La pampara La pámpara <ríe> y acá <ir> recargando. <ríe> <ríe> La pámpara, uh, oh, yeah. Ya hiciste. Una Pegasito? Sí. Un flow, un flow caribé. Un flow caribé, caribe no de guetón también sacamos y dice dame tu corazón oh. baby yo por ti siento una atracción te voy a su intención de solo llevarte a mi habitación baby ah, bueno. usted es un dúo? o sea solo? o sea ustedes cantando junto? Sí. ¿Sí? Nunca sabemos, futuro, reggaetonista. Nunca sabemos. Ay, ay, ay, ay. ay. ¿Ele que... cumana. Bueno, tenemos que sacar una tuya. ¿sí? Ay, ay, ay. ¿Sí? Así, un día, un día hay que hacer. Nunca se... Ay, ay! de... Apoyo, ay, ay. Vamos a la, la, la escalera aquí. para... turismo. Qué um, bueno, ¿no? A ver, a hacer? ¿Qué a ¿Qué Ah, hacer? ¿Qué verdad, a hacer? Sí. No, esta no, es como era. Falta un poco. Falta un poco, falta un poco. Falta un poco. Ay, qué bueno. Poco a poco. Respiración subiendo por poco a poco, llegando. Qué bonito. Qué bonito, mira. Mira. Aquí también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no creo que pueda hacer. Vámonos, conchale. concha de. Ay ay ay Ay vale, ay ay. Ay ay ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! exactamente! ¡Puro mental! ¿Llegamos? Mirador. mirador, mirador. Mirador de cero el café. Ah, Naguanagua. Eso es, ¿ah? ¿eh? Mira. Ah, sí. Ah, guau. Ah, sí. Este es de todo Naguanagua. Naguanagua completa. Ah, bueno. Ya hacia aquellos lados está Valencia. Allá en Valencia. Ah, de verdad, esa autopista. Autoprisa. Para San Diego. Y todo lo que es la fila que está dividiendo el municipio de no Nueva en ese, detrás de ellos está en San Diego. San Diego. Oh. Seguimos, seguimos. Allá. Pero aquí también es maravilloso eso. <risa> Me encanta eso. <risa> es <wow>. increíble. Furimos <risa> rápido. Purimos rápido. Edad es número, pero edad es algo físico también, pero... Uh. <laughs> Pero baja, uh, uh, mira, oh, mira, está oh. llegando. Ah, verdad, mira, torre de.. Eh, ah, mira, arriba, mira, aquí, aquí, llegando. Mira. ¡Eh, primo! ¡Buenos días, primo! Le cargas. Yo siempre pensaba nosotros humanos también, increíble, ¿no? Pues sí, no todo, En el adentro de la naturaleza. Eso no es tan fácil tampoco. Mira. Eso es primo. Oh, bailando Oh, oh, oh. Aquí concierto. Oh. Bimbo. La pámpara. Mira. La, la pámpara. Vamos ah, a seguir. Araña. Oh, mira. Grande. Oh, Naturalísimo. Grande. Casa de araña. Sí, poquito, poquito. Suave, suavecito. Ay, ay. <risa> fusi. Fusi. Okay, poquito, suave, okay. suavecito. Ay, ay, ay. Despacito. Sí, sí, ¿verdad? Ese paisaje. De la del torre, caminando, todavía subiendo. Poca, foco, poco, ya pasó como una hora y media. ¿Verdad? Primo subiendo, subiendo. Mira, ahí está el Pino. Mira, increíble. Increíble eso. Mira, poco a poco, poco a poco. Qué vista. Oh. Poco a poco. Poco a poco. Oh. Mira. Increíble, sí. Nada pasa rápido, hay que lograr. Poco a poco. Poco a poco. Paso a paso. Tal cual, ¿verdad? Ese... Se cayó el ayo. Increíble. Así. Ah, Me encanta. Increíble. Eso. Sonido natural. Ay, ay, ay. Salgando. Ay, qué lindo. Increíble. Me encanta. Ese... Luz. luz, ¿verdad eso? Todo toda la orilla del árbol, sí. pero como un bronce, sí. hermoso. Guapo, wow, es ¿verdad? verdad. Sí, ese es como luz, ¿verdad? O sea, sol. Es ¿O bien. ese sol está pegando o ah, es ese es ese color? Esa parte del árbol está ah, de la, es amor, la misma también. humedad. Ah, ¿verdad? Si tú más acá, me Ah, ¿verdad? O Se ve súper lindo como nunca. El... Ah, ah, increíble. Mucho respeto. Pachamama, facha Ah, aquí arriba, ¿sí? Sí, se llegó a mitad. Mm, por, eso ah. no, por eso vas a ver si ah, está. Ah, está haciendo poquitico así. Llegando. Ah, sí. Llegando, llegando. Ay, ay, ay. Uy, uy, ay, ajá. Aquí puede ser parrilla en todo. Ah, ese es el carter. Ah, caminamos. Ah, llegamos. Ay, pues bien. Llegamos. ¡Ah! Wow. Home. Home. Oh, no. <risa> <risa> Primo, de verdad recargando, ¿no? Pero sí, espiritual todo. Hay varios, pues. ¿Eh? Ah, ¿Eh? oh, sí, ven. Sí, no, ah, aquí es como de fin de semana, la gente viene, ay, parrillan todo. Ah, verdad. Hoy, Ay, ay, ay, increíble. ¿Cómo llegó? De caminar estamos iniciados. Estamos tan cansados que agarré tierra pum, y me mojé relajado. Ay, ay, ay, cuando ay. Aquí ay, ay, ay, ay, Quito la pinilla con tenaza. Ay, ay, ay, Vamos para el Puma de las plazas. Ay, ay, ay. Arriba, Arriba de cero. Tenazas. Cero café concierto. Ay, no, ay, ay, concierto de cero café. <risas> yo yo quemé toda mi casa. No, vale. Sí, ¿En no serio? No, no papá. ¿Eh, tío, 30 años. No vale. entonces veces 24. <risa> Dice. ¿Yo creo? En serio. ¿O oh, no parece? Bienvenida a Valencia, ah, ¿no? ¿Qué ¿qué parece? todo lo que pasó era acá. Ah, ¿no? sí, ¿ah? ¿eh? Puedes montarte aquí, bueno, si llegar, más más, más, más, ¿no? Sí, acá. aquí sí, es. es. Allá, allá, Oh, qué tal. Pero mira, aquí, no, mira, sí, mira, gracias a todos, aquí aquí, guía todo. Guía. Guía. Primo, primo, primo, primo, gracias. fresco, flojo. Ubicación. norte. ya tenemos el norte que está Puerto Cabello. Ok. ¿no? Ajá. Tenemos San Diego de aquel lateral. San Diego, allá. Tenemos Esa, Valencia, Valencia aquí, Libertador, sí. y para allá son los altos de donde está Bejuma, Ay, Montalbán ver, y Miranda. Ah. Jaracuy. ¿Jaracuy? Sí. Jaracuy, no es eso? Sí. Montaña de Sol. Sí, <risa> sí. Esto ya es más lejos. <risa> no, vamos a ver. Ah, ¿Eh? Ajá, sí. Está la nube. Para ah, no ves, sí. Allá se ve el lago de Valencia, pero ahorita no sé. Sí, ah, aquí la... el lago de Valencia puede verla. Sí. Sí. sí. Ah, bueno, más de sí. la naturaleza a veces no podemos controlar, pero allá también puede ver todo. Ayer llovió durísimo, sí, no se por se eso. Fino cuando ya fue la nube, sí, pero. ¡Wow! Bonito, increíble ese es buenista. Ambiente baño, bueno aquí. Oh, ¿sí? baño, Guía, esa palabra, durísimo. Puedes decir otra vez, disculpa. Cuando con... hacemos turismo buscamos lugares para recrearnos y convertir en familia, es importante llevarnos nuestra basura, porque eso va a ayudar a que nuestro ecosistema y nuestro sistema. Nuestros espacios se cuiden, se mantengan en armonía con la naturaleza. Y así otros podrán disfrutarlo en el futuro. La energía de la naturaleza ayuda y eso se debe. Eso. eso es la cosa por verba, nosotros, ¿verdad? Hay que respetar todo. Es no solamente aquí, todo mundialmente tenemos oh, no que hacer ese es punto. Es así, ¿no? Porque ¿no? estamos parte de la naturaleza, eso es es lo que somos somos, somos de exactamente a veces yo pienso yo nosotros somos cáncer de naturaleza somos cánceres comer sí. adentro pero nosotros comiendo naturaleza es a re esto regresar es, nosotros Si es, no, sí, no pero este mira punto esto wow oh de verdad wow eso es eh. las oh, wow. verdad mira aquí todo guías y que logramos mira logramos ¡Verdad! ¡Wow! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Eso es dique entonces! ¡Sí! ¡Dique de Guataparo! ¡Wow! Y allá... Eh, ¡Casupo! Disfrutando con naturaleza. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Eso es maravilloso! ¡Ana! ¡Aquí! Ah, sí. ¡Casupo! ¡Para Casupo! ¡Vaya para para casupo ¡Vía para Casupo! Era para Casupo! vamos oh, Casupo, oh. hey. ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿Eh? ¿Cassupo? ¿Cassupo? ¿Cassupo? ¿Cassupo? ¿Cassupo? ¿Vamos, no? seguro. Vamos, vamos, vamos, vamos. Deja pensar, por <puro> mental ¿Verdad? Abre comana. <risa> <risa> Hay que comer pescado en Soberena aquí. Chacho allá, mira. <risa> mira, ahora, ahora como un cuanazo Hay que conocer. Ah, oh, mira, qué bonito. Tomando. Desayuno, ¿verdad? Buen provecho. Buen provecho, desayuno, desayuno. Oh, bonito. Mira, bueno, eso. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen este provecho. No sé aquí. si logran ver el monumento donde subimos, que es el de... Sí. Ah ya, jaja. es el ah, que te viene. comento que vamos a ver para que vaya. Ah, De todo lo que caminamos. Todo lo que caminamos. A ver. Así no se ve. No se ve. Lo si <risa> logramos. se siente. Se siente. Ah, mira, tomo un momento. Aquí. Otra vista. Ay, qué lindo. Mira, primo, qué lindo. Mira, lo logramos. mira aquí. <risa> otra foto, otra foto. Otra foto, sí. Oh, ah, pero sí, eso es. ¡Nahuanagua! agua, no eso es no, Nahuanagua. Nahua, es nahua, Nagua. Nahua, nahua. ah, este no, eso es Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva todo. Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva fresco! Muy Vamos allá, que buena palguizada. Ah, sí. Mira, él sabe eso. es la semilla, el le la semilla por es ahí. Es semilla. ¿Es de cilantro o curantolo. culantro? Sí, culantro, Culantro. Mira, maestro. Mira, eso es muy importante. ¿Sabe? ¿Comiendo, comiendo? comiendo sabroso. ¿En serio? ¿Puedo ver? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? No, prueba. Dale esa. Esa, esa. ¿verdad? ¿O esa tiene gusto. Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? <risa> oh, ¿Verdad, cilantro? Sí, es sabrosísimo. Me eh, gusta la sopa todo. Oh no buena. Vamos a ver ahora. Oh, mira, buena. Ah. Conocida no arriba. ahí todo, sí, ahí todo, todo está ahí. Ah, buena. Mira. ¿Verdad? El desayuno, ¿no? Sí. Curando sí. nada más. Bueno. Sí. Mira, ay ay. ¿Y? Curando. Proteína. Proteína tiene. Prote prote prote prote prote Yo creo que si no tiene proteína, más vitamina y algo, pero sí. está, buena. Sí, está buena. Sí, buena, pero de verdad buena. buena. No, Comela. Claro. Sí, ah. natural, natural eso Está buena, buena Mira, esto para llevar uh, uh, Primo activo Primo era el primero que está cansado Pero es ahora activo Seguro Oh, primo Primo Primo, primo olimpia Olimpiada, salta olimpiada. Ando bajando Regresando, entrando Bajamos. Oh. Diferente, ejemplo, bajando, que Así, cuidado, <risa> parece diferente aquí. wow, bonito. Mira, escucha, perdiste, primo. Fue niño, sí. ah, Regresando, mirador. wow, yo no pensaba ver mirador. No. Regresando, mirador. wow, mirador también bonito ahorita, ya clarito. Mira. sube ese, ¿no? Ah, mira. Y ahí ya se monta, ¿no? Entonces tiene que venir aquí 4x4, cuatro cuatro, me y imagino. Suben por allá, mira, si ah, ya. Ah, ¿no? oh, diferente. Aquí empieza la cartera para subir. Aquí no empieza. Terminando. No sí, bien, pero mira bien, Ay, bien, ay, bien, ay. Bien, primo. Primo. Primo, recargando. Cargando energía. Energía, miren. Primo. Primo. primo de de así. Eso, Primo. La energía. Se en de la Eso energía. es. ¡Ah, eso! Oh, eso. <risa> oh, <risa> está bueno! ¡Activo ellos! ¡Activo! ¡Activo! <risa> activo. <risa> ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! Jovito. ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Activo! Da, Aquella es oh, una de Mera y que se le come la semilla y el fruto de arriba que botaba un gajo, un jugo. Oh, Ella también sí. se come, pero hasta mera. Se es buena para la garganta. Ahí también tiene. Otra oh. oh, linda, poco a poco. Oh, pero está aquí haciendo como un parque de verdad, municipio. De. Parque municipal. Sí, verdad, discreta aquí. Pueden ir pum. Pueden bueno. venir de allá para acá. ¡Ah, ya! un tan Uf, uh, ¡Pasa! Ah, sí. Ah, mira. Ah, sí, sí, así. Otra vista. Así, ¿ah? Oh, sí. aquí sí. Ah, sí. Ah, sí. Allá, allá Allá no hay que... nada no, no... Arriba, arriba ¿Ese todavía es el Café? Todo es un Cerro del Café ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cerro del Café? ¿Dónde está el café. Oh. Oh. ¿Todo el café? <tose> ¿todo el café? todo nada Allá también Ay, todo, <claro. tose> <Ahí> todo <¿no>? <tose> oh. <tose> Nago, nago Era aquí vigilante. Sí. Ah, pero ya está casi, y casi antes, regresando. Antes, ya sí, hay mucho tiempo. Había unas cabañas, pero de pino. Ah, ya regresando. Aquí. Sí. Entrada, entonces nosotros entramos por allá. Por otro lado. Otro lado. Ah, aquí. Regresando. Aquí Sí. Suerte, ¿no? sí. Ah, bueno, regresando. Regresando, regresando. Al fin, al fin llegamos. Llegamos, fuimos. Ah, increíble. Regresando como pero ciudad. Ajá. Ah, oh, wow. bonito esto, mira. Ya regresamos, pero ya casi caminamos como cuatro, mire, cinco horas más o menos. Sí, cinco horas. Ah, oh, bueno. ¿A y cuarto? Sí, verdad. Ya casi doce y media por ahí. Wow. Pero gracias, gracias a ustedes, verdad. Ese es cero café, verdad? Cero el café. Cero el café. Maravillosa, pero muy cansada. Bueno, Aquí también. Gracias por el café. Gracias.